Hola, y gracias por acompañarnos en este programa. Soy Jan Pichowski, subsecretario adjunto de la Secretaría de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, aquí en Washington, DC. Este programa virtual tiene lugar el día de hoy en reconocimiento del Día Internacional contra la Corrupción y para analizar algunos temas de particular relevancia para los países de América Latina. Nos enfocaremos específicamente en el capital corrosivo. El Centro para la Empresa Privada Internacional, SAIP, acuñó el término capital corrosivo y se refiere al financiamiento sospechoso y a los flujos de capital de países autoritarios a democracias que carecen de transparencia y supervisión pública. Este capital corrosivo es con frecuencia en última instancia perjudicial, no solo para el Estado de Derecho, sino también para los intereses nacionales de los países destinatarios. Facilita la corrupción y degrada el entorno empresarial. El objetivo de nuestro programa es potenciar a los participantes para que aborden el tema del capital corrosivo al defender el fortalecimiento de la supervisión gubernamental, la mejora de las prácticas de transparencia y el diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y los legisladores. En, Amer en América Latina y al igual que en el resto del mundo, los ciudadanos y la sociedad civil desempeñan una importante función al expresar la necesidad de una mayor transparencia y supervisión. Para ayudarnos a entender los perjudiciales efectos del capital corrosivo en el contexto de América Latina, Luis Botello nos acompaña el día de hoy. Luis es el vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional de Periodistas, ICFJ, una organización con sede en Washington, D.C., dedicada a la promoción de una red global de periodistas que produce coberturas noticiosas que impulsan a la creación de mejores gobiernos, economías más fuertes, sociedades más vibrantes, y vidas más saludables. Por más de 20 años, Luis ha implementado muchos de los programas más impactantes del centro que involucran a los medios, la sociedad civil, expertos y funcionarios de gobiernos en más de 20 países de la región. Condujo una variedad de programas y conferencias sobre medios digitales, tecnología móvil, ética, libertad de prensa y, recientemente, sobre periodismo de investigación, así creando una de las redes regionales de periodistas más grandes, que ha revelado ya miles de millones de dólares en malos manejos de fondos públicos. Luis, quizá puedas compartir con nosotros brevemente tu experiencia en trabajo y de apoyo a periodistas de investigación y organizaciones de la sociedad civil que ayudan a descubrir algunos de, los, eh, de estos pro problemas de corrupción y de capital corrosivo. Gracias, John, por, por tenerme en el programa. Un día muy importante, eh, precisamente a, a conmemorarse el Día Internacional Anticorrupción. Yo creo que es un momento importante para resaltar eh, lo peligroso que es la corrupción, que como todos sabemos es eh, uno de los problemas si no es el, programa, el problema más grande que tiene América Latina y en muchas partes del mundo. El, el periodismo de investigación en el mundo ha ido evolucionando muchísimo. Eh, por un lado, eh, se nos ha complicado el tema de los modelos de negocios, cómo sostener el periodismo de investigación, pero al mismo tiempo con el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha permitido que los periodistas, incluyendo sociedad civil, interesada en promover transparencia, utilice esa misma tecnología para generar mayor información. Esta digitalización ha ayudado a que podamos manejar una gran cantidad de datos que antes no se podía. Pero antes había que elevar uh -huh. el estándar periodístico en muchos de los países y es lo que hemos, hemos hecho eh, diría yo, con mayor esfuerzo en los últimos seis años en América Latina. Eh, nos eh, dimos cuenta que el periodismo de investigación, específicamente, mejor dicho, las democracias incipientes de la región no podían eh, desarrollarse plenamente si no tienen ambientes más prósperos, no tienen ambientes más transparentes donde pueda realmente resurgir la inversión internacional que requiere de de, de, de una justicia social que requiere de seguridad judicial para poder eh, eh, llevar la empresa privada a crecer y a, eh, eh, dar oportunidades económicas a la gente. Entonces, eh, pensamos que el periodismo estaba en manos de muy pocos. Había que democratizar las herramientas periodísticas de investigación porque el periodismo ahora es más colaborativo. Antes, porque no teníamos la tecnología que existe ahora, el periodismo por lo general se hacía de una forma muy individual el periodista resguardaba mucho sus fuentes resguardaba mucho la información de hecho te enseñaban a no compartir nada con nadie hoy en día las tecnologías eh, y los problemas eh, los crecientes problemas cada vez más complejos requieren que este esfuerzo de transparentar las democracias sea un trabajo colaborativo, uh -huh. no solamente entre los medios, sino también entre los medios, la sociedad civil, los expertos, que puedan a, ayudar a no solamente a revelar los problemas, sino también a identificar las posibles soluciones. Y una de, de las cosas que hemos visto eh, como periodistas de investigación es lo que mencionaste en tu introducción, que son los llamados eh, capitales corrosivos, que eh, si bien es cierto, eh, eh, se, se presentan en formas de inversión, uh -huh. eh, eh, se generan en un entorno no transparente, que en ocasiones genera muchísima más corrupción. Uh -huh. Y es por eso la importancia del periodismo de investigación. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en el periodismo de investigación. Yo creo que todavía hace falta muchísimo más por hacer, eh, porque los problemas cada vez son más complejos, eh, sí. y eh, las amenazas a esas libertades eh, y a esa democracia es mucho mucho mejor. Eh, es, es mucho mejor en el sentido de que nos permite hacer más por la tecnología, pero al mismo tiempo son, es mucho más riesgoso lo que estamos enfrentando en estos momentos. Entonces yo, yo pienso que eh, el periodismo de investigación ha logrado, como mencionamos, eh, revelar... Eh, eh, sistemas de corrupción desde el sistema judicial en Perú uh -huh. hasta eh, conflictos de intereses a lo más alto nivel en México hasta la relación entre eh, políticos, empresas y eh, el crimen organizado. Esa combinación que aún eh, prevalece en muchos de los países de América Latina hace que el rol del, del periodismo, específicamente el periodismo de investigación, recobre muchísima más importancia. Porque el periodismo, eh, yo llamo que siempre no va a solucionar todos los problemas, pero te da como quien dice la primera alerta, es quien levanta la, primera, eh, la bandera roja diciendo, uh -huh. aquí hay un problema. Y cada vez más estamos viendo esa colaboración entre periodistas y sociedad civil, porque entonces la sociedad civil la que retoma estos temas, que los periodistas empiezan a revelar para que puedan exigir eh, mejores políticas públicas y que puedan, eh, en, en algunos casos, hacer justicia, acabar la impunidad, promover políticas públicas que generen mejor educación y salud y un ambiente más propicio para la inversión. Yo creo que eh, ese, ese rol del periodismo de investigación en este ambiente eh, que has descrito y que es crítico en la región, eh, pues se, se convierte en vital para el desarrollo de una democracia. Si no tenemos un periodismo de investigación profesional, eh, transparente y que exija rendición de cuenta, eh, estamos destinados a tener países, por aunque tengamos la mayor cantidad de inversión, uh -huh. eh, a países que pueden caer en esas distorsiones que pudieran generar esto, estos, estos capitales corrosivos, como se le conoce a esa inversión que viene en ocasiones de, de una forma poco transparente. Bueno, muchísimas gracias Luis por uh, darnos un poco del contexto de este capital corrosivo y, y cómo puede uh, el periodismo de, de investigación uh, enfrentarse al fenómeno. Uh, ¿Nos puedes explicar un poco más cómo el periodismo de investigación puede desempeñar una, un papel clave para descubrir la de corrupción y denunciarla al público? Claro. Yo creo que la mejor forma de, de, de explicar esto es dando, tal vez, unos ejemplos. Eh, hace unos años eh, pudimos ver, por ejemplo, cómo eh, la prensa de México eh, logra descubrir posibles eh, lazos o conflictos de intereses entre el presidente, en aquel entonces Enrique Peña Nieto, y eh, una de las empresas, uh -huh. que de hecho eh, era una empresa que tenía conexiones con China y que ya se le había concedido la construcción de un ferrocarril, el, iba a ser el ferrocarril, el tren más rápido de América Latina, eh, si no me equivoco, Ciudad de México, Querétaro, y eh, los periodistas investigando nada más dónde donde era la casa privada del presidente se, se descubre eh, que la casa eh, donde supuestamente de la familia del presidente y que era propiedad de la primera dama en ese entonces había sido construida eh, eh, a un costo casi de 7 millones de dólares con préstamos de muy bajo, bajo interés, no había sido declarada, eh, estaba siendo resguardada por el, el servicio de seguridad de la presidencia del país y la casa no estaba a nombre ni siquiera de la primera dama ni del presidente sino de una compañía que era subsidiaria de una empresa china que se había casualmente la misma semana se le había otorgado una concesión para la construcción eh, de una forma muy controversial en México la construcción de este tren rápido eh, que, eh, de muchos mi millones de dólares eh, inmediatamente sale la investigación, eh, el, el presidente decide cancelar el contrato que tenía. Entonces, si no tenemos un periodismo de investigación profesional que tal vez eh, eh, en ocasiones revele, tal vez no revele la corrupción inmediata, pero sí revela eh, algunos elementos que uh -huh. ponen en juego y que ponen en duda eh, las transacciones gubernamentales. Eh, hay ejemplos eh, en Honduras eh, de, de, de proyectos eh, casualmente eh, eh, dudosos eh, en el sentido de que eh, se construye eh, unas eh, eh, lo que podríamos llamar programas para, de riesgo para ayudar a campesinos, pero resulta que quienes se benefician nada más son aquellos terratenientes y empresarios de mucho dinero, no con la eh, categoría de emergencia que, ni para aliviar la sequía que existía y que pudiera afectar cada vez más a los pequeños productores. Entonces, ahí el periodismo de investigación empieza a generar por qué se hace una inversión de 8 millones de dólares para crear un programa social y no se beneficia al pequeño productor. ¿Qué relación puede tener la empresa que se gana las construcciones de estos proyectos de riesgo con el presidente? ¿Por qué razón la familia del presidente tiene casas cerca a donde y fincas cerca de donde se construyen estas cosas? Entonces, es el periodismo de investigación que empieza a hacer estas, estas preguntas, empieza a tratar de entender por qué se están dando eh, este tipo de concesiones de manera poco transparente, por lo general concesiones y contratos de manera directa. Entonces, sin ningún tipo de licitación pública. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en ese sentido, ese tipo de proyecto eh, genera, eh, eh, como quien dice, eh, dudas sobre la transparencia y el objetivo realmente de los proyectos públicos que se utilizan, eh, obviamente con dineros, en algunas ocasiones, dineros eh, eh, públicos. Eh, que pagan los impuestos pero en otras ocasiones son con dineros que vienen de inversiones internacionales en ocasiones eh, que no sabemos de dónde proviene y, y hay algunos casos, eh, Nicaragua no sé si recordarás, esa es una de las otras investigaciones que nuestros colegas eh, en Nicaragua y de América Latina emprendieron sobre la construcción del posible canal de, que China estaba haciendo sí. en, en Nicaragua, cuando los periodistas empiezan a investigar eh, de dónde viene el dinero se encuentran con una cantidad de empresas fantasmas que habían sido registradas era una uh -huh. telaraña de empresas que al final no se podía lograr eh, no se podía entender de dónde venía el, la financiación de este tipo de proyectos y que el gobierno eh, pues concede las tierras sin ningún tipo sí. de escrutinio entonces eh, de esa forma, el periodismo de investigación empieza a identificar estos problemas eh, y hemos desarrollado algunos programas eh, tendientes a fortalecer estos que llamamos hubs de periodismo de investigación, eh, uno eh, que funciona en varios países de América Latina, en, en, en, eh, desde Colombia, eh, y que ya reúne a más de 150 periodistas, y eh, en donde existen eh, alianzas con... Eh, publicaciones uh -huh. que eh, cubren y publican estas investigaciones y otra eh, otro hub que se ha creado hace poco en México, especialmente en la frontera con Estados Unidos, que le llamamos el Border Hub, y que está generando eh, muchísimas investigaciones de la mano en ocasiones de la sociedad civil. Bueno, gracias por darnos estos uh, ejemplos de, de casos de, de, de, de este tipo de periodismo. Eh, ¿Qué tipo de reformas políticas se necesitan en, en países donde la supervisión institucional uh, es débil y la falta de transparencia contribuyen a, a los problemas de corrupción como el capital corrosivo en los sectores uh, públicos y privados? Yo, eso es una excelente pregunta que yo me la hago constantemente porque en la medida en que hemos ido trabajando y fortaleciendo los programas eh, que generen este tipo de, de, de información, porque creemos en que una sociedad mejor informada eh, puede exigir eh, mejores políticas públicas. yo Creemos fielmente que una sociedad civil eh, que, que tenga acceso a información, que uh -huh. tenga acceso a data de una manera que eh, pueda empoderarse, eh, eh, pudiera exigir rendición de cuentas muchísimo, de una manera más efectiva, que no solamente quede en manos de los periodistas, sino que también esté en manos de la sociedad civil ese, ese proceso. Yo creo que una de las cosas eh, fundamentales que hemos descubierto es que aunque tengamos periodismo de investigación si no tenemos acceso a la información, no tenemos acceso a los datos públicos, es imposible en ocasiones llegar al fondo del asunto. Eh, desafortunadamente, en muchos países se ha creado eh, una estructura legal eh, que eh, promueve el secretismo y promueve, desafortunadamente, en ocasiones, que grupos poderosos se unan para beneficiar uh -huh. eh, a una corporación eh, alguna empresa o en ocasiones eh, a países que vienen con muchos fondos eh, para invertir, pero como, como conocemos en ocasiones son fondos que eh, al final, eh, debido a que no existe mecanismos de escrutinio y transparentes de control, eh, abusan nuevamente de los países, a pesar de que de que se, se llega con la inversión con el interés de fortalecer alguna industria, eh, desafortunadamente no se aprovecha bien debido a esos controles. Yo creo que el acceso a información, el acceso a la data en manos no solamente de los expertos, sino también de los ciudadanos, es un es una arma poderosísima. Yo creo que para eh, muchos países eh, se ha creado eh, las, eh, las agencias de acceso a información. Eh, algunas eh, han firmado acuerdos internacionales como el, el, el, el Open Government Partnership, uh -huh. que le llaman, que es el, el, la, la, la alianza para el gobierno abierto. E, ese tipo de iniciativas son excelentes, son importantísimas. Pero el, el problema es que en ocasiones eh, eh, son controladas por las autoridades oficiales, eh, en ocasiones con muchos expertos, y lo he visto en varios países, pero no necesariamente... El interés de ellos es el interés de la sociedad civil. Entonces, este tipo de iniciativa debe de, tener, de ser más abierta, uh -huh. eh, debe de, de, de incluir mecanismos de participación ciudadana, y al mismo tiempo debe de generar no solamente el contenido, sino también generar la forma y la capacitación para que la sociedad civil pueda hacer que esta data pública sea utilizable porque desafortunadamente en muchos países tenemos eh, una supuesta apertura abierta, pero en el fondo los documentos todavía están cerrados. Y a eso me refiero en el sentido de que eh, eh, te ponen los documentos, pero todos están en, en, en un formato de PDF o en formato Word que es muy difícil que un ciudadano pueda hacer búsquedas sobre qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, eh, a través del centro hemos eh, empezado a trabajar en proyectos que, que le llamamos de, abri, de, de Abriendo Datos, especialmente uh -huh. en Panamá, acabamos de eh, lanzar el año pasado un proyecto eh, eh, en donde... Solicitamos a la sociedad civil ideas sobre cómo poder abrir estos datos públicos y en ese sentido se han generado algunas plataformas interesantes que eh, transparentan, por uh -huh. ejemplo, eh, la, la planilla estatal, que, que, que en muchos países está en manos de las contralorías, pero que están en documentos cerrados. Es muy difícil entender eh, a qué funcionarios públicos, se contrató cuándo, con qué salarios, en base a qué, uh -huh. eh, y qué categorías, eh, y poder cruzar los nombres. Estas son, son herramientas muy poderosas que se están empezando a utilizar en el mundo, uh -huh. y, a, y, y creemos que de esta forma no es que solamente el periodismo, investigación, va a poder exigir eh, rendimiento o rendición de cuentas, sino que empezamos a involucrar a la sociedad civil eh, desde el tiempo de temas ambientales, hasta temas de salarios, sí. eh, temas de salud, eh, plataformas relacionadas con quién controla la industria farmacéutica uh -huh. de los países. En muchos países exige, existe una escasez en ocasiones de medicamentos, pero no podemos contar esa historia si no entendemos realmente en manos de quién está el comercio, uh -huh cómo se da ese proceso y cómo se transfieren los costos a la, a, la a la población. Y eso la única forma de hacer esto es cruzando una gran cantidad de bases de datos, que uh -huh. va desde los registros de las compañías hasta eh, las, tra las transacciones financieras que hacen los gobiernos o las empresas que eh, eh, ofrecen estos medicamentos a costos en ocasiones irracionales para la población. Uh -huh. Entonces, esto en manos de expertos, con la capacidad y la, el entendimiento cómo el periodismo utiliza estas herramientas para investigar gran cantidad de información y revelar eh, tal vez incongruencias en los sistemas, es lo que eh, pensamos eh, pudiéramos ayudar a que, los, a que los gobiernos empiecen a que una idea que todos tienen, que es de fortalecer las democracias, se convierta en realidades. Porque las leyes, yo creo que hay que adecuarlas para que todo esto se pueda dar. Pero las leyes solas no pueden eh, hacer cambios. Los datos solos no hacen los cambios. Requerir, requerimos de, de no solamente un medio ambiente propicio que genere la transparencia, sino una sociedad civil eh, acompañada de medios, eh, capaces de poder procesar esta información y ejecutar y exigir rendición de cuenta de una manera práctica. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a tomar algunas preguntas de nuestros participantes que están en línea. ¿Cómo pueden los periodistas mantenerse seguros al informar sobre temo, temas delicados de corrupción? Excelente pregunta, gracias por, por la pregunta. Eh, mira, ese es un tema eh, muy delicado. Eh, el periodismo eh, eh, en el mundo está bajo amenazas. En América Latina tenemos eh, de los países más peligrosos para hacer el periodismo. México, por ejemplo, eh, es el, peri el, el país más peligroso en el mundo para hacer el periodismo. Eh, sin embargo, eh, eh, en ese caso, la inseguridad viene del crimen organizado en ocasiones eh, eh, en colusión uh -huh. con gobiernos locales eh, que buscan eh, mantener control del mercado en ocasiones de sus negocios y el periodismo en ese afán de revelar las incongruencias del sistema se encuentra con este problema porque al revelar esa información descubre eh, la corruptela y estas componendas que sobre todo pues, incomodan al crimen organizado. En, en muchos periodistas, muchos colegas, han perdido su vida sí. en ese trabajo. Eh, y nosotros, como eh, preocupados de la labor del periodismo y del fortalecimiento de la democracia, eh, siempre estamos buscando formas de la seguridad. Siempre les decimos, la seguridad personal es primero. Eh, ante eso, hemos eh, desarrollado una serie de protocolos de seguridad que no solamente es, es, están relacionados con la seguridad o amenazas eh, a físicas que puedan tener, sino también a las amenazas que puedan existir eh, a través de ser, del ciberespacio. ¿Cómo podemos mantener las comunicaciones de los periodistas? Como ustedes saben, los periodistas eh, trabajan con fuentes. Sí. En ocasiones estas fuentes de información también arriesgan sus vidas a, a, con el propósito de revelar estos casos de corrupción que están... Eh, eh, robándole a uh -huh. los ciudadanos. Entonces, eh, en ese sentido, hemos diseñado protocolos de seguridad en donde eh, los periodistas se les, se les ofrece eh, herramientas de cómo manejarse con esas fuentes, dónde hablar con las fuentes, cómo hacerlo, uh -huh. eh, cómo identificar que una amenaza, eh, que su vida está en peligro cuándo eh, entender las señales de que hay que salir o dejar una ciudad. Eh, pero también hemos desarrollado algunas herramientas digitales que, eh, como eh, plataformas encriptadas que permita que los periodistas puedan intercambiar documentos de, de una manera segura, porque como todos sabemos, eh, pues los, los, eh, las plataformas de comunicación comercial uh -huh. son seguras pero cuando estamos hablando del periodismo, de la corrupción eh, y, de, y, de, y de organismos muy poderosos, eh, existe una gran desconfianza sí. incluso en estas plataformas de comunicación comercial. Entonces, se han desarrollado plataformas encriptadas que por, por el momento eh, eh, han sido no, no han sido violadas, por el uh -huh. momento, aunque con estas cosas, ustedes saben, no sabemos cuándo, eh, pudiera darse algún hackeo de las comunicaciones. Por ejemplo. Entonces, hemos tenido que desarrollar, eh, incluso identificando prioridades, eh, identificando recursos externos, porque no todos los medios tienen la capacidad tampoco de eh, enfrentar estas amenazas físicas o cibernéticas, requieren de mucho apoyo internacional. Eh, una vez se desarrollan protocolos de seguridad, eh, se empieza a elaborar o se empieza a trabajar las investigaciones. Eh, eh, en, en ocasiones, eh, cuando son trabajos colaborativos, eh, dependiendo del riesgo, también se, eh, se ejecutan estos protocolos. Se han desarrollado también algunas herramientas eh, que permite automatizar estos protocolos, en el sentido de que los periodistas... Eh, agregan lo que están cubriendo, qué están haciendo, dónde lo hacen, qué experiencia tiene y las plataformas y las aplicaciones generan un protocolo de seguridad automático. Eso es un poco para poder eh, maximizar eh, los recursos y que más personas puedan beneficiarse de, estas, de, este, de este recurso eh, digital. Entonces, sí, es, es, un, es un trabajo muy delicado sí. y eso sin contar eh, las amenazas que van más directas, eh, que vienen en ocasiones de gobiernos, en donde retiran publicidad, por ejemplo, uh -huh. para asfixiar económicamente a los medios de comunicación que dependen de los anuncios. Entonces, todas esas son eh, eh, asuntos en donde eh, nosotros estamos tratando de fortalecer la seguridad del periodista. Y en el tema económico también... Eh, tratando de fortalecer de que los medios sean un poco, eh, que sean autosostenibles, desarrollando programas eh, que permitan que eh, los medios de comunicación puedan maximizar sus recursos y al mismo tiempo eh, poder eh, invertir eh, en las investigaciones periodísticas que, que requieren de, de, de recursos financieros y eh, diversificar uh -huh. su forma de cómo sostener eh, eh, el emprendimiento editorial que tienen. Así que eh, el tema de seguridad se ve de distintas formas, desde eh, el, el, las amenazas físicas, las cibernéticas y las económicas, que en ocasiones es una de las formas eh, más vulnerables de los medios sí. y por la cual los, eh, quienes son enemigos de las libertades tratan de socavar esa sostenibilidad de los medios de comunicación. Bueno una respuesta muy importante. A, a veces oímos que eh, en muchos países unos dicen, pues, la sociedad o los políticos son así de corruptos. Pero, ¿por qué crees que eh, les debe preocupar a los funcionarios gubernamentales eh, este tema del capital corrosivo? Eh, porque, eh, primero que todo, eh, eh, hay que reconocer que tenemos todavía en muchos países de la región democracias débiles, donde el sistema judicial, yo creo que no hay un país uh -huh. en América Latina que no tenga un problema serio de la independencia judicial, es un problema serio a niveles casi que de colapso en muchos países, lo vimos en Perú, estamos viendo en Panamá lo estamos viendo en Centroamérica, eh, donde existe eh, el desprestigio del sistema judicial en todos los países, es de proporciones eh, realmente eh, históricas en muchos de los países. Eh, esto hace que eh, los países sean vulnerables. Cuando no tienes un sistema judicial independiente eh, capaz de enfrentar las amenazas eh, de, de los intereses particulares, que se sobreponen a los intereses ciudadanos en donde generan eh, un nivel de impunidad sí. insostenible yo creo que o sea, no tengo que hablar de los indicadores los indicadores están ahí claramente eh, los países están sufriendo eh, unos niveles de credibilidad muy bajos. y la efectividad de la justicia es mínima en muchos países eso hace que cuando ten, tenemos este tipo de, de inversiones con, con, con pocos controles, hace que los funcionarios públicos sean fácilmente comprados, uh -huh. fácilmente eh, eh, coaptados en algunas ocasiones para, uh, para beneficio propio, desafortunadamente. Entonces, cuando tenemos un sistema judicial débil, cuando tenemos países en donde el poder ejecutivo en ocasiones ejerce un control eh, eh, prácticamente total en muchas de las instituciones democráticas, eh, combinado con una inyección de dinero internacional, hemos visto, eh, eh, estamos viendo eh, todo lo que se denomina el, el proyecto de China, por ejemplo, en América Latina, con inversiones millonarias, eh, eh, eh, sin, sin, los debil, sin los controles sí. necesarios en los países, con una sociedad civil todavía eh, eh, eh, aprendiendo mecanismos uh -huh. de cómo ejercer eh, un, una función de control social más efectiva eh, eh, medios de comunicación en muchos países todavía muy débiles para poder enfrentar al poder eh, o, o, o poder enfrentar eh, las amenazas que hablamos a las libertades de expresión y de prensa, que va desde los temas de seguridad, como mencionamos, hasta las, las amenazas económicas. Eh, existen países donde medios tienen, enfrentan demandas judiciales constantemente de personas que, deseen, que desean que no se cubran las, las noticias. Entonces, cuando tenemos todo ese ambiente, eh, y unas inyecciones millonarias como las que estamos viendo, uh -huh. que está ejerciendo casualmente hoy inició en Panamá una, una, una cumbre de Ch empresarios de China y América Latina, en donde se habló de, de una cantidad de dinero impresionante. Cuando este tipo de fondos llega y no se exigen controles, eh, estamos prácticamente eh, poniendo en bandeja de plata, eh, eh, las estructuras y mecanismos para generar mayor corrupción en, en, en países en donde la corrupción se ha convertido en el problema número uno y que ha debilitado eh, eh, no solamente la confianza que, uh -huh. de los ciudadanos ante, la, ante los gobiernos, pero también la desconfianza del ciudadano a la democracia. Porque la democracia no está en ocasiones brindándole los servicios públicos que están demandando sí. y, y, y por qué porque estamos eh, los fondos, la mayoría de los fondos lo hemos visto en los más grandes en los últimos escándalos uh -huh. de América Latina el escándalo de Breck, pues reveló, ese fue un solo problema, pero el problema que hemos hablado y que los mencioné aquí en términos de que han investigado los periodistas y se, pero se ha descubierto de que existen Muchos Odebrecht a menor escala en cada uh -huh. país. Y esto quiere decir que existe en muchos países una estructura que permite la corrupción y eso, eh, aunado a una gran cantidad de fondos públicos, eh, en donde la mayoría de los fondos se van en sobrecostos, uh -huh. eh, drena mucho de los fondos que deberían ir destinados a la educación, a la salud de los países y no está llegando. Eso está generando una desconfianza en la democracia, está generando una, una desconfianza en las instituciones eh, públicas y sobre todo en los funcionarios públicos que fueron en ocasiones electos por, por, por, por, por los pueblos y que no están realmente dando respuesta precisamente porque eh, este tipo de capital corrosivo promueve esa corrupción y eh, desvía muchos de los fondos que a lo mejor debería ir a la sociedad para eh, beneficio de, de algunos grupos uh -huh. económicos del país. Bueno, gracias. Ahora, uh, un participante que está en la Cámara de Comercio en Tegucigalpa, Honduras, uh, tiene una pregunta para nosotros. Dice, ¿cómo hacer que los periodistas no se aprovechen de la información para su interés personal? Esa es una muy buena pregunta, excelente pregunta porque va también a, a, al corazón de la corrupción. Eh, para, tenemos que entender que en el caso de América Latina, el crimen organizado ha penetrado todas las industrias, uh -huh. incluyendo las de los medios de comunicación. Sí. Hay que decirlo eh, porque he visitado muchas ciudades. Eh, eh, en donde eh, mucha, he recibido muchísima información que indica que en ocasiones eh, hay medios de comunicación que han sido coaptados, especialmente eh, en, en estados apartados uh -huh. o en, en pequeñas ciudades, en donde estos medios dependen más bien de eh, los fondos de los pequeños de los gobiernos locales. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, eh, lo, los medios de comunicación, los periodistas en ocasiones se ven inmersos en esa, en esa lucha de poderes locales. No estoy hablando de los grandes medios, sino de, de medios locales. Yo creo que eh, el tema ético es importante fortalecerlo en, todo, en todas partes. Yo creo que eh, este tipo de problemas se soluciona con mayor transparencia. Yo siempre sí. he dicho... Eh, y mucha gente ha preguntado, bueno, hay que hacer una ley que restringe. Que ha, yo dije, la, mayor, la mejor forma de contrarrestar información que, a lo mejor, eh, se está utilizando para afectar a alguna persona o a alguna empresa, o es generando mayor información y generando más información, uh -huh. promover, promover la apertura de más medios, promover la discusión pública aún más amplia. Yo creo que esa es la mejor forma, claro, sin dejar de olvidar la importancia que tiene eh, la capacitación eh, y de los mecanismos éticos, pero estas cosas se pueden hacer cuando en el país se genera este tipo de debates, de una uh -huh. forma desinhibida, de una forma amplia. Eh, yo creo que las empresas, eh, las cámaras de comercio eh, en la región deberían generar este tipo de debates. Eh, eso promovería mayor confianza no solamente en, en los medios de comunicación, sino en, en, en una sociedad que está exigiendo cada vez más que, se, que estos temas se hablen. Así que yo creo que por ahí va, es en la generación de mayor debate público, en fomentar la creación de medios eh, más transparentes y abiertos y, y apoyar el trabajo que están haciendo. Bueno, gracias. Y ahora vamos a Rosmar González, quien pregunta, ¿Podrían explicar el caso Odebrecht con la construcción de, del metro de Caracas, Venezuela, y sus problemas de corrupción? Mencionaste uh, Odebrecht sí. antes. Bueno, el tema de Odebrecht en, en, en América Latina pues, fue eh, muy bien, eh, eh, fue investigado a profundidad. y eh, Todavía hay mucho que no se sabe. Uh -huh. eh, el tema de, del, del metro de Caracas, eh, yo no, no me atrevería a señalar exactamente eh, quién fue el beneficiado, quién no fue el beneficiario, pero lo cierto es que en todos los países, en, en una gran cantidad de países de América Latina, eh, la oficina de estructural que tenía Odebrecht eh, canalizó gran cantidad de, de fondos entre sobrecostos. La mayoría de la, el patrón de, de función que se dio, es que muchas de estas obras públicas se, se le dio la concesión a Odebrecht con, con un sobrecosto que después fue eh, eh, pagado eh, en materia con, con sobornos uh -huh. a, a empresarios y funcionarios públicos de los países que generaron, eh, que, se, que, se, que se pudo, que se hizo posible con la creación de compañías eh, eh, eh, fantasmas en algunos casos, otras que fueron registradas en, en distintos uh -huh. países, eh, en donde el único propósito era para eh, eh, canalizar los sobornos uh -huh. que venían realmente de eh, los sobrecostos que la misma empresa generaba. Eh, yo creo que ese fue, eso fue un, uno de los temas. En el caso del metro de, de Caracas, no, no tengo la información exacta de de la compañía que se benefició en ese, en uh -huh. ese caso. Pero lo cierto es que en, en muchos países ese fue el mecanismo que se utilizó. Y eh, en el caso de, de América Latina está muy bien documentado. El problema que existe con el caso es que no en todos los países se hizo justicia. Eh, en la, debido a la, a, la, a la debilidad que tienen los sistemas judiciales, uh -huh. eh, en, en, en muy pocos países eh, tuvimos... Eh, eh, personas involucradas que fueron a las cárceles. También tenemos hay información del financiamiento de campañas políticas uh -huh. que se dieron eh, utilizando los sobrecostos de, de Odebrecht y de la, de la estructura corrupta que había creado en la región. Pero la, lo, lo, lo importante aquí yo creo es uh -huh. el hecho de que eh, por las investigaciones periodísticas que se han hecho, parece ser que existen muchos Odebrecht's eh, todavía en la región. Este fue solo un, un caso que tal vez porque involucró una sola empresa en muchos países se le, se le dio la, la relevancia eh, que requería. Pero el tema es que mucho, en muchos países todavía existe este tipo de estructuras uh -huh. que permite que se ofrezcan contratos eh, a personas allegadas al gobierno o a familiares de personas uh -huh. allegadas al gobierno y eh, sin ningún tipo de escrutinio. Y, y eso está muy ligado a, a tu pregunta, yo, en el sentido de qué más se pueden hacer. Yo creo que todavía en muchos de los países eh, no existen eh, códigos éticos que también regulen a los funcionarios públicos. Uh -huh. O sea, el tema de conflictos de intereses todavía es muy incipiente en muchos países. Eh, eh, tenemos diputados que todavía tienen eh, acciones en empresas. Eh, ¿Hasta qué nivel pueden ellos seguir generando negocio cuando son están ejerciendo una función pública? Eh, cuando los funcionarios públicos dejan, dejan sus puestos? Eh, eh, ¿Qué tiempo debe de, de darse antes de que ellos puedan hacer negocios con los sí. gobiernos? Ese tipo de, de, de legislación todavía es muy, muy débil. Uh -huh. Y, y eso es lo que ha permitido que se dé, se dé esta estructura en la región. Okay. Pues uh, ahora otra pregunta desde Honduras. ¿Cómo pueden los periodistas de investigación trabajar cuando los dueños de los medios de comunicación están coludidos o reciben fondos de los gobiernos corruptos? Esa es una excelente pregunta. Eh, y, y lo digo porque es una realidad. Porque yo creo que desafortunadamente eh, todavía existe, existe, como dije al principio, ¿no? el, el tema del crimen organizado y la corrupción es algo que ha penetrado todas las industrias. Uh -huh. Los periodistas, lo, lo, lo bueno es que como yo mencioné al principio del programa, la tecnología está permitiendo que cada vez más los periodistas puedan trabajar de manera independiente. Uh -huh. Eh, eh, haciendo alianzas eh, de manera como freelancers con otros medios de, de comunicación dentro del país o fuera del país. En el caso de Honduras, eh, conozco muchos periodistas eh, de muy alto nivel que no publican en Honduras, pero trabajan temas de Honduras, uh -huh. pero que son publicados fuera de Honduras, precisamente porque conocen que en Honduras no le van a publicar la información. Entonces eso, eh, por lo general, a veces vemos que las historias vienen de otro país eh, y son retomadas en el país uh -huh. porque en el, en, en el país nadie se atreve a cubrir el tema. Entonces eh, lo que han hecho muchos periodistas es crear sus propios emprendimientos, se han aliado con, con uh -huh. organizaciones regionales para cubrir ciertos temas... Y eh, también se han empezado a conectar con organizaciones como el Centro Internacional de Periodistas, que ha generado varios programas para promover precisamente el periodismo de investigación y darle oportunidad a ese tipo de periodistas que tal vez son muy buenos, pero trabajan en una organización que no permite que cubran estos temas. Y se ha dado un fenómeno interesante. Muchos de estos periodistas, algunos muy buenos que trabajan en medios Independientes, pero que en ocasiones el medio no se atreve por toda esa trama de relaciones que tiene la empresa con, con los gobiernos locales o con otras empresas. Uh -huh. eh, ellos en, en ocasiones han sacado, la han sacado la información no en el medio donde trabaja, sino en otro medio. Y se han convertido, han empezado a ganar premios que les ha permitido tener que poder renunciar del trabajo donde estaban y ahora trabajan en, en, en, en investigaciones con organismos regionales que sí le dan, eh, como quien dice, cabida a ese tipo de investigaciones. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, es un problema muy serio lo que acaba de la, el, que, el oyente que preguntó desde Honduras, uh -huh. al mismo tiempo la tecnología y la expansión de programas de asistencia a medios y a periodistas ha permitido que ese, ese tipo de casos pueda enfrentarse. Antes no había, no había realmente otra forma de hacerlo. Ahora tenemos una, eh, unos periodistas cada vez más conectados, trabajan en colaboración y, y esas colaboraciones permiten que se pueda sobrepasar la censura local, en este caso, en Honduras. Uh -huh. Bueno, y eh, terminamos esa pregunta con otra de Honduras, uh, donde un participante nos pregunta, ¿Cómo puede la sociedad civil trabajar con datos abiertos cuando en nuestros países muchas veces son utilizados solo para cumplir requisitos de participación, pero al final aprueban documentos sin sus comentarios o aportes? Sí, bueno, un poco compleja la, la pregunta, pero creo que puedo interpretar lo que quiere decir eh, en el sentido de que no, no, no hay una participación, la sociedad civil no está participando, creo, para que eh, estos documentos realmente puedan ser liberados. Yo creo que la, la sociedad civil primero tiene que entender cómo funciona eh, el, el, la apertura de datos. Uh -huh. eh, como había mencionado al principio, tenemos un programa eh, en Panamá, se llama Abriendo Datos Panamá, y eh, estamos trabajando ahora uno en Costa Rica, se llama Abriendo Datos Costa Rica, y lo que aquí estamos tratando es de, de familiarizar a la sociedad civil para que ellos mismos no tengan que depender de las autoridades, sino la misma sociedad civil pueda abrir los documentos públicos. O sea, eso, eso facilita muchísimo uh -huh. el trabajo eh, no solamente de, de, de los gobiernos, de las instituciones, ni de los medios, sino que eso elimina el intermediario. O sea, el ciudadano sabe dónde ir, sabe cómo bajar los documentos. No tiene que esperar que las autoridades abran los documentos. Uh -huh. Estos ciudadanos, ellos mismos pueden bajarlos y pueden utilizarlos en el área que quieran. Eh, hemos, hemos visto personas de, eh, que están interesadas en tema medioambiental Ellos mismos pueden entrar a las agencias, a las autoridades eh, ambientalistas de los países, eh, solicitar información, bajar la información, abrirla y procesarla en, en, en motores de búsquedas eh, de internet. Eh, eso es, es sumamente valioso que, que expertos en, en temas eh, legales, por ejemplo, eh, existe un grupo de jóvenes abogados que quieren tener acceso a los últimos fallos de la Corte Suprema, los últimos 10 años, ellos mismos, si aprenden las herramientas, pueden entrar, exigir los documentos, bajarlos, procesarlos, abrirlos y, y utilizarlo esto en un motor de búsqueda. Esto ayudaría, por ejemplo, a que eh, los abogados, sociedad civil, sepa cómo un juez ha fallado eh, uh -huh. sobre casos similares en los últimos 10 años. Son cosas que tal vez eh, el, el, el beneficio no sea eh, directo para todos, pero creo que aunado eh, una sociedad civil y expertos trabajando en conjunto, yo creo que pueden eh, lograr que la sociedad sea más transparente. Pero no se puede dejar que esto quede solamente en manos de las autoridades. Okay. Hemos hablado mucho de los países uh, en América Latina eh, y los gobiernos y sociedades allí. Pero, ¿cómo explotan los regímenes uh, autoritarios como los de China y Rusia? estas dem democracias emergentes, eh, emergentes en América Latina donde las estructuras de gobierno son débiles o que son susceptibles a la corrupción y, y, y cuáles son sus uh, objetivos? Bueno, es claro, eh, y, y, hablándote como periodista, no o sea es claro que eh, eh, China y, y, y, y Rusia tienen un interés muy grande en en establecer sus lazos cada vez más fuertes en América Latina, están viendo América Latina es una, es una región que a pesar de todos los problemas que tiene, es una región en crecimiento, uh -huh. es un mercado que todavía eh, está generando eh, eh, una, una clase media, eh, que eh, tiene una gran cantidad de recursos naturales, uh -huh. es una región muy vibrante eh, si, si se pudiera manejar de mejor forma. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, China casualmente eh, hoy está trabajando en una conferencia, como mencioné, que abrió en Panamá, y donde habla, hablaron de, eh, de unas inversiones multimillonarias uh -huh. que van desde eh, eh, la construcción de infraestructuras, puertos, eh, en América Latina, fortalecimiento de las zonas francas, uh -huh. eh, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Panamá, eh, eh, eh, estamos hablando de inversiones eh, relacionadas con el, la logística, uh -huh. eh, el, la, el transporte, la construcción de puertos. Eh, entonces, esto eh, definitivamente que... Eh, eh, pone, a, como quien dice, a los países, especialmente a la, a la empresa privada, eh, como quien dice, al tanto, y no solamente al tanto, sino interesada en saber qué es lo que quieren hacer. Lo, yo creo que, que es obvio el interés de, de la inversión uh -huh. eh, y del interés no solamente por generar negocios, sino eh, también el interés geopolítico de la región. De hecho, uno de los países donde, eh, eh, de los primeros países de la región que, que China ha, ha empezado a establecer enlaces es, es Panamá. Uh -huh. eh, como todos saben, es un hub logístico por la, sí. el canal de Panamá. Eh, eh, y eh, eso eh, definitivamente es un, es un lugar que estoy seguro eh, por la posición política, eh, geopolítica del país... Eh, está generando muchísimo interés y eh, creo que eh, eso eh, tenemos que verlo también desde el punto de vista no solamente geopolítico, sino desde el punto de vista eh, social y político del país. ¿Esto qué quiere decir? Eh, existe, muchos expertos han señalado la preocupación de la debilidad de los sistemas democráticos del país uh -huh. con este tipo de, de inyección eh, económica con poco control. Uh -huh. Uno de los aspectos que hoy casualmente escuchaba era que los costos de hacer negocios son altísimos. Eso eh, eh, tendríamos que ver cómo se relaciona con, por ejemplo, eh, el posible sobrecosto de los proyectos. Tendrán una relación, todavía este es un tema que se está investigando en América Latina, sí. eh, estamos investigando... Eh, eh, ¿En qué proyectos esta inversión ha empezado a generar? ¿Qué ha empezado a generar, uno? Uh -huh. Y dos, ¿qué, qué tipo de, eh, de, de tras, eh, trastoque en la economía local pudiera generar, especialmente cuando eh, estamos trabajando en países donde en ocasiones... Estas, estos acuerdos no son transparentes. Uh -huh. Y eh, desafortunadamente esto está ocurriendo. Por ejemplo, eh, en Panamá se firmaron en el gobierno anterior, se firmó una serie de acuerdos. Se, se saben los acuerdos en tema agropecuario, en temas de transporte, en tema uh -huh. educativo, pero el detalle nunca se dio a conocer. Entonces, este tipo de, de, de, de, de opacidad eh, hace muy difícil cualquier tipo de análisis cuando todavía estamos viendo eh, que en algunos proyectos eh, no se han concretado eh, y en otros que se empiezan a concretar eh, no se saben los detalles. Uh -huh. eh, yo creo que la labor del periodismo de investigación aquí va a ser fundamental en los próximos años uh -huh. y yo creo que vamos a, a, a, a, a tener un mejor panorama de cómo esto eh, se empieza a... A, a concretar en términos de la inversión de, de China y Rusia uh -huh. eh, y que no ocurra como, como se pudo descubrir, por ejemplo, en el caso de eh, lo que se denominó la Casa Blanca de Enrique Peña Nietos, donde sí había una empresa china involucrada. Uh -huh. ¿Cuál considera que sea la táctica más exitosa para motivar a los gobiernos a crear mecanismos eficaces de supervisión para la inversión extranjera? Yo creo que eh, la, la, los, los, los mecanismos más eficaces, yo siempre, yo he creído muchísimo en las en las, eh, en las, en las, en las conferencias, en las ferias internacionales, uh -huh. eh, donde se lleva a gente de, de interés, eh, que tienen eh, interés eh, en fomentar el comercio, en fomentar la industria, pero, pero también yo creo que eh, habría que buscar mecanismos en donde podamos eh, llevar a, a quienes realmente están interesados en, en generar una inversión, eh, en vez de corrosiva, una inversión saludable uh -huh. y transparente. Yo creo que eh, el mundo de la empresa privada, e incluso en todas partes, desafortunadamente están... Eh, quienes están eh, dispuestos a generar in inversión en generar eh, transparencia uh -huh. eh, y, y sociedades más fuertes de una manera abierta y democrática, pero siempre vamos a tener eh, quienes quieran generar ese tipo de inversión, uh -huh. ese tipo de, de, de estructura de una manera eh, opaca. Entonces, yo creo que habría que generar coaliciones de no solamente empresas privadas, Así como se está haciendo a través de medios de comunicación, medios que trabajan juntos para colaborar y fortalecer el periodismo, también debe existir dentro de la sociedad civil grupos que tienen ese mismo objetivo de generar inversiones, de generar unas sociedades más prósperas uh -huh. y traer mayor, mejor inversión. Lo mismo debe ocurrir a través de la empresa privada y de las cámaras de comercio de toda América Latina. Yo creo que se debe identificar aquellas que realmente quieren trabajar bajo un régimen de transparencia eh, y de apertura uh -huh. eh, eh, y, y, y distanciarse un poco de aquellas que tal vez puedan generar tal vez algo de recursos, pero a un alto costo, que es el costo eh, definitivamente de seguir promoviendo la corrupción. Yo creo que eso es, eh, es fundamental eh, eh, que se genere y yo creo que habría que seguir fortaleciendo esas alianzas entre sociedad civil, eh, eh, medios, eh, para, para, para exigir rendición de cuentas, porque uh -huh. si hay algo que hace que los, que los gobiernos generen el ambiente propicio, es cuando se les expone localmente e internacionalmente, eh, se expone las deficiencias uh -huh. y se proponen soluciones pero de una manera no solamente local, sino ver eh, la solución como algo regional. De acuerdo. Parece que es, casi se nos acaba el tiempo. Uh, Luis, ¿tienes alguna conclusión final que quieras compartir? No, yo, yo creo que eh, eh, hay mucho trabajo por hacer en América Latina. Eh, eh, yo creo que estamos en un momento de de que la sociedad civil eh, los medios de comunicación uh -huh. incluyendo los funcionarios públicos eh, eh, empiecen a, a pensar más claramente sobre qué, qué clase de país quieren yo creo que el tema eh, le llamemos capital corrosivo eh, algunos le llaman destructivo otros le llaman corrupto cualquier nombre que le pongan al tipo de inversión yo creo que lo que tenemos que estar pendiente es que cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de trabajo para desarrollo de la sociedad, debe estar bajo el marco de la transparencia y de la rendición de cuentas. Uh -huh. Yo creo que cuando nos separamos de esto, eh, generamos eh, estructuras que promueven la corrupción y promueven eh, lo que es más peligroso, que es la desconfianza que estamos viendo hoy en día que tiene la ciudadanía frente, no solamente frente a las autoridades y a las instituciones, sino frente a la misma democracia como sistema. Y eso es peligrosísimo, porque si perdemos eh, el sistema democrático, perdemos las libertades. Sí. Yo creo que eh, es por eso que es muy importante que el rol que cada uno juega dentro de las sociedades democráticas sea muy claro, pero que sobre todo se siga fortaleciendo la colaboración, no solamente dentro de los distintos gremios en los países, sino también a nivel regional y mundial. Bueno, gracias por la respuesta. Quiero darte las gracias, Luis, uh, por uh, compartir tu conocimiento y tu vasta experiencia en la región y en el tema de lo, del periodismo de investigación. También agradecemos sinceramente a nuestro público. Uh, han sido preguntas muy excelentes. Y un agradecimiento especial a nuestros participantes que están en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Honduras. Muy buenas preguntas. Hemos cubierto muchísimo terreno en esta conversación. Esperamos que quienes estén viendo continúen trabajando por una mayor transparencia, una supervisión gubernamental más fuerte y una sociedad civil más empoderada en América Latina. Gracias de nuevo por participar en el programa de hoy y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.